residentes en las comunidades ubicadas en el tramo carretero que comunica el municipio de Pimentel con Las Guarnas se quejan por el mal estado de las vías y por la lentitud en los trabajos de acondicionamiento. Para nosotros si los limones porque yo sigo, eh, más tanto, para acá nos siguen. Siempre es así de para allá, de allá bueno, yo soy, yo soy de tu en cámaras, Dionisio Severino, para NTN, Joanny Cordero.